Y sí, y no, y que sí, que no, que nunca te he Mira mi cabeza, mira mi cabeza, mira mi cabeza. Es una cosa curiosa. La cámara deja de grabar cuando hay movimiento así rápido, pero cuando es constante, constante, constante, no deja de grabar. Esta cámara es una demencia locura. Pero pues sigo mirando a mí mismo, aquí, mira, mira, mira. Me estoy miedo, me estoy miedo. Me voy. Son... Oh, los humanos van por una cosa muy complicada entonces mira un flequillo. sí pero lo estoy viendo despejado ah no no no no no no no, no, no lo estoy viendo despejado lo estoy viendo como me verán a mí en, en el programín claro pero mira llevamos llevamos un montón de tiempo ya entonces Decimos que hola, esto es un programa de YouTube, posteriormente hablaremos sobre cosas, y no sé, yo qué más.